Bienvenidos a un nuevo video amigos estilócratas, amigos del canal y visitantes del canal. Yo soy Ricardo Domínguez y como siempre los saludo con el gusto de verlos otra vez por aquí. Una vez que te deja plantado, podría haber una razón poderosa, pero si van más de tres veces, preocúpate, ¿qué actitud debes tomar si ella te deja plantado? Muchos hombres no saben cómo reaccionar al momento en que les dicen que siempre no serán los planes que tenían o simplemente ella no se aparece en el lugar si es la primera vez algunos podrían enojarse pero si es la primera vez que sucede podría haber ocurrido algún percance en donde ella no tenía el control si es la primera vez que pasa que te deja plantado no olvides tu educación y preocúpate por saber qué pasó si no te contesta la llamada puedes dejarle un mensaje si ella no fue porque no se sentía segura también es válido en el momento que tú hagas esto quedarás como un hombre sensato educado y con buenos principios y que actuó inteligentemente. Cero enojos. Si realmente te importa esta mujer, lo menos que debes hacer es enojarte, reclamarle o lastimarla. Eso sería una cobardía. En cambio, respira. No quiere decir que no sientas coraje, pero trata de controlarte. Si puedes expresar que te enojaste, pero sin salirte de la línea del buen diálogo, hazlo así. Ahora, que si te ha dejado plantado tres veces, ¿Qué haces intentando de nuevo con ella? Tres veces plantado debiera ser suficiente para darte cuenta que hay prioridades y tú no te encuentras entre ellas. Lo mejor es que sigas adelante con tu vida y que dejes a esa mujer que te ha dejado plantado tantas veces. Olvídala y punto. Es muy sano tomar la mejor actitud y decisión con respecto a este tema. Si además fue grosera contigo o te enteraste que te dejó plantado por irse con otro, no hay más que decir, esa mujer no es para ti. No te merece y es mejor enfocar tus energías en sanar esa herida y seguir adelante con tu vida. ¿Saldrás con otras chicas? Por más enamorado que estés de esa mujer, a veces es mejor dar la media vuelta y desearle lo mejor. Recuerda que tú eres un hombre de alto valor y no debes aceptar este tipo de comportamientos, ya que el tiempo es muy valioso. Simplemente ve por otras chicas y listo. Interioriza que es normal que te dejen implantado. No lo tomes como algo personal, pues a cualquiera le pasa. No muestres tu rabia o enojo, porque ese es un error de principiantes. ¿Te han dejado plantado? ¿Qué fue lo primero que hiciste? Déjanos tus comentarios y compártelos para que sepan qué hacer si les pasa esto. Y gracias por este video. Hasta la próxima estilócrata. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este video. Esperamos verlos en el siguiente. Y si les ha gustado lo que dijimos, difúndanlo.